Y respondiendo a la pregunta de un amigo, en esta lección te enseñaré a adaptar un logotipo o un texto a una prenda de vestir. Bienvenidos. La imagen y el logotipo te dejo en el link de descarga. Abres la imagen y lo que vas a hacer es irte a imagen y vamos a duplicar la misma. Quitamos la palabra copy y ponemos la palabra desplazar porque este va a ser el efecto que vamos a colocar. Clic en ok, imagen, modo, escala de grises y dale clic en ok en descartar ahora sobre esta imagen filtro desenfocar gaussiano puedes trabajar entre 8 y 10 tiene que verse la prenda de vestir bastante desenfocada como está aquí damos clic en ok ahora vamos a guardar el documento con control s en el escritorio vamos a dejar el mismo archivo pero con la extensión psd que es la que reconoce el filtro clic en guardar cerramos la imagen nos quedamos sobre la misma en este momento me voy a ir a ilustrador y con clic y arrastrar para seleccionar todo el objeto voy a copiar y en Photoshop voy a poner control B, pegar. Lo vamos a dejar como objeto inteligente. Mucha atención, esta opción que dice añadir a mi librería debe estar desactivado. Clic en OK. Voy a hacer un pequeño zoom presionando la tecla de control y barra espaciadora. OK. Lo voy a subir un poquitito más al logotipo. Si te fijas muy bien, lo voy a inclinar un poco porque la imagen está inclinada, una vez que tienes ya la inclinación simplemente vas a presionar la tecla de retorno o de enter en el panel de capas sobre la capa que dice objeto inteligente vamos a colocar algunos modos de fusión para que esta imagen se pueda complementar muy bien yo le voy a dejar aquí en oscurecer. una vez que estás aquí, ojo, con la capa activa te vas a filtro, distorsionar, desplazar Vamos a encontrar este menú contextual que viene por defecto 10.10, -10. sin embargo yo estuve probando con 15.15 -15 para que se pueda adaptar mucho mejor el logotipo a la ropa. Damos clic en OK, automáticamente se va a abrir esta ventana. Vamos a encontrar el archivo que está en escala de grises, clic en Abrir. Una vez que está ahí, prácticamente ya se ha adaptado. Voy a poner Comando Z, Control Z para que alcances a ver. Ok, ya lo tenemos adaptado. Y en el panel de capas, y para terminar esta lección, sobre el objeto inteligente, vamos a dar control clic derecho para poner las opciones de capa. Vamos a dar un clic acá, donde dice capas objecente, mira lo que voy a hacer. Voy a mover un poquitito el controlador para que alcances a ver cómo se va a adaptar la imagen dentro de la ropa. Lo puedes colocar un poco más acá, pero también desde la parte de acá también lo puedes adaptar casi sin ningún problema. Ahora, si presionas la tecla de option, tranquilamente mira puedes simplemente trabajar con la mitad del deslizador y ahora se va a adaptar un poquitito más hacia la ropa esto prácticamente depende muchísimo de tu gusto y del efecto que quieras dar si te ha gustado esto simplemente damos clic en ok y ahí tenemos nuestro ejercicio terminado qué esperas para suscribirte y activar la campanita nos vemos muy pronto en una nueva lección chao